Muy buenas gente que tal estamos hoy Vale, con el los chicos amigos a este nuevo video y en esta ocasión nos encontramos hoy 30 de noviembre si algo también lo subo el tren El... ¿Existe el 31 de noviembre? Bueno en fin, es el 1 de diciembre 31 de noviembre Es que no sé los meses. dice me, Pero me voy, a, voy a mirar tengo que, tengo que decir El primero Sí, no hay 31 de noviembre boludo. Yo iba a decir es que 31 de noviembre El 1 de diciembre subo este video Claro con razón de si porque no lo suben el 31 Bueno en fin Hoy llega Minecraft 1.18 o ya llegó hace un rato. Hace un rato llegó lo que es eh, Minecraft 1.18 ya oficialmente. Llegó, eh, yo ya la tengo. Eh, como digo, muchos ya saben que yo formateé mi computador. Eh, entonces, eh, tengo todo el deseo, así que tengo que instalar el Java otra vez. Pero bueno, gente. Todo lo que tenía antes, todo ya lo tengo aquí a full Así que gente, sin nada más que decir Solamente que hacer este pequeño inicio Hoy vamos, primero que todo vamos a reaccionar cómo es el trailer de Minecraft 1.18 Que ya lo subió Minecraft de, eh, el canal de Minecraft, Mojang lo subió hace un rato Y bueno, sin nada más que decir gente eh, <ríe> Iniciamos con este video Listo gente, ya estamos aquí Aquí ya tengo el videito Lo voy a poner obviamente en pantalla completa Porque este es video épico Es epicardo Así que vamos a darle Acaba de cero de cero Ok, inicia a entrar en una cueva Se nota las montañas desde fondo eh, Son Steve y Alex, como siempre El Steve va de Atarantado a pecar cobre Y ahí ya Alex está como Uy, ah Y a ver una vagoneta uh, ¡Epa! La Lush Caves ¡Guapo! Ok, el cobre Y el man se cae Ay, ah, una Driftstone Cave ¡Ay! Y aquí Alex Estaba tranquila ¡Eh! Hey, blueberries Amatistas Si lo me sabes pues, como la vean Ya he dicho ¡Uf! Lava no. Sí, le trae normal Y eh, los axolotes Los bolotes Y aquí escapando de La barbaridad de no no ¡No, este! Él dice que se cae por un barranco y, ¡Ah, ahí cae el otro pendejo! ¡Eh, el bolote! ¡Eh, boludo! ¡Está bueno! Perdón, perdón, perdón No. ¡No, le salen ocho mil. Ah, catalejos. Catale eh, catalejos, lo sabía. Ahí buscan una salida con los catalejos. Dios, está muy bueno. Eh, la cabra. Dios. Literalmente te mostraron algo en un minuto y cuarenta. Me mostraron toda una actualización en un minuto y cuarenta. Literalmente, Me mostraron un... Eso yo en un minuto y cuarenta. Voy a hacer una mini review a ver qué se ve. O sea, van iniciando, se notan las montañas de fondo Se nota todo lo normal, todo lo que han hecho O sea, las nuevas montañas esas eh, Bueno, no sé cómo llaman las montañas aún Tengo que investigar Están las cuevas lo más de normales Pero las nuevas cosas como tal De fondo obviamente se notan lo que son los nuevos oros Antes estaba el carbón, ¿dónde está? Aquí, aquí se nota el nuevo la nueva cómo, cómo se ve de nuevo el carbón eso aquí es donde cae la luz que Voy a ver si hay algún detalle aquí pues están las asaldado dips, las glow el musgo, las drip leaves. Lo normal pues lo que dijeron que iban a añadir, obviamente. Se notan las partículas por ahí, medio se notan. Aquí está man este, ¿sí ven? Se notan en ciertos laditos, se notan las, las partículas. No sé si lo alcanzan a ver, pero la matista, obviamente. Las estalactitas que tiraban lava, obviamente lo que dijeron. Los ajolotes, lo más de normal Se ve un ajolotico rosa Las cascadas, a ver, es verdad Que están los acu mini acuíferos En donde pueden llegar a salir unas pequeñas cascadas es como lo que muestra aquí Aquí en un barranco una vez, Un barranco que va cayendo hacia una luz cave Eso es verdad, hay varias que he visto Que hay una dripstone cave Arriba, lo más arriba hay una dripstone cave Y más abajito hay una luz cave Lo he llegado a ver, se supone que es muy raro pues lo he llegado a ver. Aquí, aquí va a una escena. Aquí aún no tenían el ajolote. Pero de un momento a otro. Pero no se muestra cuándo lo capturan. Después salió capturado, pero no mostraron cómo o cuándo. Bien, aquí y aquí ya tenían el ajolote en balde. Aquí ya lo tenían en el balde, pía. Aquí ya lo tenían en el balde, pero no mostraron cómo. Pero bueno, es una, un detalle de lo de menos. Están las cabras aquí se muestra como dije las nuevas montañas aunque eso tiene un poquito de cosa rara porque ellos dijeron que las nubes iban a quedar demasiado más arriba para que no se notara eso pero puede ser que son unas específicamente de esas de esas de esas montañas que pues que lo tienen bien bien son bien arriba, quedan justamente en la capa y por eso se ven las nubes solo digo no o sea es lo que yo sé que habían dicho No he estado tan pendiente de las sinapsios Y aquí pues ya pasa a la escena final de siempre Minecraft Clips and Clips, parte 2 10 de 10 Mojang, 10 de 10 Voy a dejar el comentario obviamente Pucha madre Listo, ya, perapada Tranquilo, cabrón, tranquilo 11 de 10 Mojang Pucha madre Mojang. Listo ya, 11 de 10 Mojang Listo, 11 de 10 Mojang 11 de 10 me gusta, me gustó. Me gustó. Eh, bueno, gente, ya es, es todo, literalmente. Solamente venía a mostrar esto, pues que el trailer está muy bueno. Todo lo que muestran, literalmente muestran absolutamente todo lo que hicieron en la actualización. Eh, no hay mejor calidad, ¿no? O sea, automáticamente sea una... Mira, me lo voy a ver en 1080p HD. En Full HD, ¡Dios! Pues se ve casi igual, solo que hay un poquito mejor de calidad, así. Sí, igualmente se ve bien, se ve buenísimo, ¿verdad? Lo que hacen 11 de 10, amigo. 11 de 10. Uf. 11 de 10, literalmente. Y bueno, gente, sin nada más que decir, literalmente era solo esto. Y bueno, si nada más que decir, gente, pues ya, esto está terminado. Solamente quería reaccionar al nuevo trailer. Ya me parecía, mirá, está en el número 33 de tendencia de hoy. Ya llegó al millón de visitas, de visualizaciones. Dios. Dios. Lo subieron... ¿Cuándo subió subieron? Lo subieron hoy, no hace mucho. Aquí, ¿qué dicen? En Scala Bigger Mountain, eh, Escala Grandes Montañas, eh, entra en las cuevas y mira un montón de variadores. De la parte 2 de las Caves and Caves Update, eh, Descubre la Lotus Cave, Increase Cave Biomes eh, Increase Warhead, World head, o sea, la altura del mundo ha sido incrementada. An Terrain Generation, o sea, la actualización de generación de mundo. the out your world, candles, las nuevas velas. Eso, no las mostraron. No mostraron las nuevas velas, creo Creo, creo que no me he dado cuenta que no las mostraron en ninguna parte A menos de que hubieran puesto así mejor Porque mira, en ninguna parte de lo que es el trailer Mostraron algo de la vela, eso es un detalle Si quieres así los olvides de todo Launcheron 30 de noviembre la Minecraft Bedrock Edition Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One PlayStation 5, PlayStation 4 Nintendo Switch, iOS, Android and Windows 10 y 11 and Minecraft Edition and Windows, MacOS y Linux Sí Esperen, esperen, creo que llegué a ver una vela. No, sí, sí, sí, lo que digo. No mostraron las velas en ninguna parte del tráiler. Por lo que veo yo. Sí, por lo que veo yo, se olvidaron de mostrar las velas. Si algo, pues en vez de haber llevado una antorcha, pudieron haber llevado las velas. Pero bueno, son, son detalles, ¿no? Son pues, pequeños detalles que pues, llegan a, a verse olvidados en la cosa final. Pero bueno, voy a quitar el HD porque se nota que se me jode el HD. Eso ya, 7.20, lo ahí ya en 7.20, calmado. Ya, sí ya me va mejor. Sí, porque mira, muestran la matiza, muestran la drift, que okay, muestran las gritas y stalagmitas. Pero eh, nunca muestran lo que lo que, lo que es las, las las velas. Es un detalle, porque acá hablan de las... Eh, ilumina tu mundo con las velas, las candles, pero no están en ningún lado. No está de ningún lado, y sí mi inglés es buenísimo, o sea, sé buenísimo, todo lo que dije aquí Y bueno Y listo gente, ya pues culminando con este video, dejándome más en Que pues intentan llegar a los 10 minutos, pero es que no se puede, hay que comer, boludo Igualmente tampoco me pagan Y nada más que decir gente, ahora sí, yo me les despido, ya me les dejo de rollo. El video ha estado buenísimo, 10 de 10, lo único que pues ha faltado obviamente son las velas Porque si alguno de ustedes ve alguna vela parte del trailer, pues para que me corrijan obviamente pero yo en ninguna parte del video He, he visto a, a la vela Entonces como no la he visto Pues yo digo pues que eh, no está no Entonces ahora sí no es que decir sí, Ya me les despido gente que me estoy liando mucho